Eh, buenos días a todos los hermanos, bueno ya esto es otro video más, eh, primero que nada voy a disculparme con, con algunos hermanos ¿sabes? que me han llamado, me han dicho oye compadre, dale eso a las publicaciones, cualquier eh, momento de tranca, hacer, pero bueno pienso que por esto no me metan preso, porque esto es todo mi derecho de yo decir lo que siento con esto, pues, con el problema este, este Cachi 169 ese y la canción de este muchacho y lo voy a hacer por parte y de las partes que voy a decir, las voy a decir porque sencillamente yo soy un joven. Eh, desgraciadamente he perdido mi vida aquí en Cuba, pero soy un joven, me considero joven todavía. Soy del campo y sé lo que se vive en el campo. Bueno, empezamos con el video. La primera parte que voy a tocar aquí, este, este video, es esto. Hacer que ahí muestran personas felices. Eh, lo vas a ver ahí para que todo el mundo vea Cuba, estamos pero estamos así para que todo el mundo vea, esto va a salir en el video para que todo el mundo vea, estamos aquí, la radio estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, entre las personas que tienen síndrome de Estocolmo, porque yo no puedo pensar otra cosa, y en las personas que tienen dinero. ¿Por qué yo veo esta parte mal? Eh, primeramente porque yo soy del campo, sé la opinión de las personas, de hecho hice un video hace poco, donde voy al campo y le pregunto a las personas si son felices, te lo pongo aquí, saca tu conclusiones. y después seguimos. De... de mí, no vamos a salir del de... de... de pueblo ¿sí? te sientes bien pero no estás feliz de vivir el sistema que vivimos te matas gracias hermano, bendiciones ¿sí? ¿Tú eres feliz en Cuba, Zunga? ¿por qué eres feliz? Muchacho. por los muchachos por, ¿por la familia y tú? Es... ¿por el sistema eres feliz? ¿te va bien el sistema? Sí. a partir de este mismo Ahora te ven a ti, todavía es sistema. Ni, ni te empieza a pagar ni te va a hacer nada. Ahí No sabes cuándo. Eso es todo. Gracias, mi hermano. Es lo que está cumpliendo el hombre. No pica. ¿A qué te voy a decir? Gracias, hermano. Bendición. feliz? ¿Por qué no eres feliz? Por las condiciones en las que vivo con una niña enferma. No puedo ser feliz. Ay, yo no tiene nada más. ¿Te no, eres feliz aquí en Cuba, ¿no? Estoy feliz porque bueno, tengo mi familia, tengo mi eso, pero no estoy feliz de vivir en las condiciones así que vivo. Miren las condiciones que vive esta señora. Eh, ¿Tú eres feliz aquí, hermano? Vamos, no, no. yo no puedo ser feliz en un país donde la juventud se troncha. La juventud aquí no, no, no tiene futuro, no tiene nada. Aquí en un país así no se, puede ser, no se puede ser feliz, de ninguna manera se puede ser feliz. En las condiciones que vive uno están no, y si, no. sin comida, sin nada, ¿cómo hacer a feliz un lugar donde no tiene futuro ni sí, La salud se puede se feliz, ¿y ahí vas a bañar? No los materiales, no hay comida, Cuando, no, no hay no nada, entonces de la gente va trabajando, no tiene nada. Así no se puede ser feliz, ni, en ningún país se puede ser feliz así. Y gracias, hermanos este país no se puede Gracias, hermanos. no veo criterio de algunas personas que están en el campo. Esto yo lo hice hace rato, lo subí, no tuvo la, el impacto que tenía que tener, pero bueno, yo no hago las cosas por, por la aire, ni nada de eso. Eh, eso es de, de las cosas que quería tocar porque en el campo ya las personas no tienen lágrimas para llorar ¿eh? de todo lo que sufre una persona ahí. Porque contra que no tiene nada, también sufren las consecuencias de la represión. A consecuencia de no. Yo represento, si algún día representaría algo a esa juventud que vive en los campos que no tiene nada, absolutamente nada, y que mayormente pasa la vida tomando, pues, porque no tiene significado en su vida, no le encuentra significado. Entonces, por eso es una de las razones que yo veo que este, esta canción sea una falta de respeto hacia las personas que tienen dignidad. En Cuba. De las otras cosas que quiero conversar y dar mi punto de vista, es que Señores, ese muchacho dio dinero, lo, las personas que tienen síndrome de Estocolmo, lo defienden y dicen, ay, que no sé quién. Primero, ese muchacho no tiene que darte nada, a ti. eso es lo primero, es la parte de las cosas, porque a ti para darte eh, está el gobierno, el gobierno está ahí, para que tú no, tengas que, para que no tenga que venir un extranjero a darte dinero a ti por miseria y De lo eh, segundo, que nadie se lo olvide, que aquí las personas que ayudaban a las personas con medicamentos, como Pedro López, un ejemplo, que hoy está exiliado porque lo hicieron por eso han sido arrestados en reiteradas ocasiones han sido amenazados en reiteradas ocasiones y le, se le han ocupado las donaciones que, hay, que han hecho nadie me puede discutir pero que no podemos olvidar que actualmente ahora recientemente está Inietes eh, in, in, in, presa por un traje, mientras que ese muchacho se pasó con nuestra bandera hizo lo que dijo ahora con la bandera y no le hicieron nada. Niete sencillamente es una por y culpa que te que diga así, pero bueno, una persona que tiene pues no tiene los recursos que tiene él. Y él es un delincuente que tiene dinero. Esto te va a demostrar muchas de las cosas. Por esa y muchas razones más, para mí, eso es una falta de respeto. Espero que mi criterio no le moleste a las personas porque hablo, también hablo como rapero. Y esto va directo a ir esto a línea Mi hermano, a ti yo no me acuerdo que a ti te habían arrestado aquí en Cuba o que... No sé, que has tenido un alto de, de rebullo en tu casa, no sé. No vi en esa canción que diga un mensaje libertado a los hermanos que lo están cumpliendo. Por, por eso sencillamente, para mí, eso es una falta de respeto. Esta es mi opinión, espero que las personas respeten mi opinión, como yo he respetado las la de las personas. Y nada, eh, lo dejo aquí.